Con la historia de Yedrago hay un poco a Tata, a porque es que indicativo la historia. me a él, ese es el señor Chaparro? Se ve a... casi que corrió. Cuando yo... la vi la casi que se un bichado. Un Primero vengo con una vez pero ya tengo una era ya, por el afuera, por el animalito afuera, por de Y. Ya es tengo. Ya amenaza. Ya amenaza, la. O sea, voy a por el mercado. Me por el mercado. Porque acá gusto carne, fruta, Entonces, niña, Pero anga casi el mercado. Ninguno se para la alimentación. Entonces, ya entonces, ya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 casi 8 y como A lo pensar, yo no, como orgánica, orgánica haya, por eso no pensaba el de el so, no, no, no. Aunque sabes que no hay ni que es que lo que sea, que no hay de la cita. está la que Que me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 hay mucha esperanza por parte de las comunidades y esto es un incentivo para, para promover la conservación de bosques. Ah, pechama va que ir a poner la oreca. con una esperanza la oreca, porque es ponajo, ah, Hay que ir a la lo a agradecer a Paraguay, a la técnica, a Seave como cacique, a la que en su a Cuenape, a Cuenape, a Cuenape, a a a a a se <tose> ni tuve a Pemonatina, ni tú a Pemonatina, ni tú a Pemonatina, ni tú familia, Pemonatina, a Pemonatina, ni a a